¡Hey! ¿Qué más lectores? Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario y hoy nuevamente estamos con mi mamá en este video tradicional donde a final de año hablamos de sus lecturas favoritas y este año hizo unas muy interesantes de las que nos va a hablar. Así que mami, bienvenida de nuevo al Estante Literario. Ah ¡Qué alegría estar de nuevo con ustedes! Hablándoles de mis cuatro libros, todos muy diferentes, me gustaron mucho y bueno, aquí estoy para ustedes. Bueno mami, cuatro libros entonces, eh, muy variaditos también, ahorita me contabas por ¿Cómo eliges tus lecturas? De eso vamos a hablar ahorita un poquito y de recomendaciones también para lectores y quizás para lectores y lectoras adultas como tú. Así que mami, ¿cuál fue el primer libro que leíste este año? El túnel, de Ernesto Sábato. Eh, fue en la adolescencia, en mis clases de literatura, eh, donde pues, escuché el libro, el, del libro del autor y pues dije yo, no es un libro del que voy a hablar mucho, lo voy a leer, pero... Mmm, termino no como asustado pues, de descubrir tantas cosas eh, en el libro, es muy corto, pero revela una parte muy oscura del ser humano. El personaje principal es un pintor que está en una exposición y muestra sus cuadros y hay una persona en especial que es una dama que observa su cuadro en la parte superior y eso es lo que él precisamente quería que observar en esa parte superior y solamente ella logró observarlo, entonces empieza, empieza a buscarla, a obsesionarse con ella, termina enamorándose de ella, buscándola, acechándola y eh, todo esto lo lleva a cometer un crimen. Eh, entonces me confundió de alguna manera y me puso nerviosa a ratos porque, claro, yo digo, ¿hasta dónde llega un ser humano a perseguir a una persona? Y ahorita muchos hombres se obsesionan y terminan eh, asesinando sobre todo a mujeres, pero hasta donde llega el ser humano pues. Que es la historia de un hombre obsesivo y de un hombre. ¿Y el libro es también un poco así o no? O sea, la narración es enfermiza, o sea, como con, con gracia o lo hace como con obsesión. No, no, no. Enfermizo, obsesionado, preocupante, intranquilo y terminado no, volviéndolo así también intranquilo y metiéndolo, metiéndolo como en ese mundo oscuro de él y asustado de, de saber que, que despierta tantas cosas. Tan pesadas en el... Listo, y el siguiente libro llama la atención, la portada es un animal muy raro, es como mitad cebra, mitad venado. Resulta que es un animal real, no lo sabía, así que mami, cuéntanos este animal ¿Qué tiene que ver y de qué trata este libro. El día que Selma soñó con un ocapi. Este libro lo escribió Mariana Lecky y trata de un mamífero y de, y de una abuela que sueña con ese mamífero. Cuando ella sueña con ese mamífero, alguien en el pueblo se muere. Y ese día se armó una revolución, todos protegiéndose para no morir, o para si van a morir, haber solucionado muchas cosas de las que no solucionar, se escriben cartas o se entregan las cartas que no se escribieron y se pagan las deudas que no se pagaron. En realidad, en esta historia alguien se fue la verdad es muy bonito, es un libro de costumbres de un pueblo, de amistades, pero me, me llamó mucho la atención que día a día se van pasando las ideas, los pensamientos, eh, las cosas que no se resuelven. Hay algo muy curioso que en la casa de la abuela hay un hueco en la cocina. En vez de arreglar ese hueco en la cocina le ponen un, un cartón lo pegan con cintas y ese hueco pasa años y años sin resolverlo y sin arreglar Así es todo en la vida de esas personas. No resuelven los asuntos y llegan hasta el final de sus vidas y ya cuando ven que se van a morir, quieren resolverlos si y ya no hay manera de resolverlo. Entonces es muy interesante por eso. O sea eso. que es un libro pues como un poco el llamado a que no esperemos la inminencia de la muerte para aprovechar la vida, ¿no? Sí, en realidad sí. Ah, bueno, súper. Está interesante. Mariana Lecky es una autora eh, alemana, de Colonia. Genial. Eso, llegó Majo. Hola, Majo. No, te saliste en el ¿Eh? estante. ¿Te acuerdas que cuando me, ¿Te cuando me dieron la noticia en Bogotá, yo lo conté en un video? ¿Te gusta el micrófono? Di algo. Hola. Chao, Majo. Mi tercer libro es, son los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman, él es un terapeuta de familia, de parejas y me pareció muy interesante porque me habla de los cinco lenguajes del amor. Eh, esos cinco lenguajes tienen que ver mucho con la vida diaria de las personas y sobre todo una relación de pareja porque todos entregamos el amor de manera diferente la finalidad del libro es que nosotros comprendamos a la persona que está con nosotros cómo le gusta que le amen, nosotros hacerle entender también a esa persona cómo nos gusta que nos ame, pues ahí están los regalos, la entrega, el contacto físico, eh, pues el, las palabras de afirmación y hacer sentir a la otra persona amada. ¿Te gustó el libro? ¿Crees que es relevante o qué? A mí me pareció muy interesante y me gustaría que las personas jóvenes y ojalá antes de comprometerse con una pareja, lo puedan leer. Super ma, ¿y por qué lo leíste o cómo llegaste al libro? ¿Qué? Lo leí porque estoy muy cuestionada sobre la manera de entregar el amor. A pesar de mis años y todo, siempre se ama en todas las etapas de la vida y en ese momentico me parecía muy interesante saber eh, más sobre el amor, cómo es esa entrega del amor y llegó el libro a las manos mías y lo leí. Excelente, mami, muy bonito. A ver... ¿Leíste más libros? Dijiste que cuatro, falta uno. Y mi cuarto libro que es de García Márquez, eh, Gabriel García Márquez, en coronel no tiene quien escriba. Ya Ustedes saben que él es el premio Nobel de literatura colombiano. Este libro también como el de sábado lo escuché mucho de jovencita, este sí lo leí. Lo quise retomar porque es un, es un libro muy importante en la vida de García Márquez, en la vida de los colombianos. Además que refleja exactamente lo que le pasa al colombiano, ¿por qué? Porque a este hombre le ofrecen, eh, el gobierno le, le tiene una promesa por muchísimos años, él va cada ocho días al, al correo a ver si le llega su pensión, esa pensión nunca llega y llega a desesperarlo de tal manera que, que su vida de pareja se ve alterada también por, por, la, por confiar en el gobierno en el gobierno en que nunca podemos confiar, en el que no debemos de confiar. También hay un gallo involucrado ahí en esta historia, él se la pasa alimentando ese gallito para que ese gallo que era de su hijo, el que asesinaron también por problemas del país subversivo, diera la pelea. Y últimamente, pues realmente no se llega a ese momento porque se les agota todo, venden todo, empeñan todo, eh, resolviendo los dos dilemas de su vida. Primero, que llegue la pensión de la que él tenía derecho, porque fue coronel muy muy importante en esa guerra en la que luchó. Y la segunda, porque querían que su gallo, el, el gallo de su hijo ganara y ninguna de las dos cosas se diera. Entonces la esposa le dice, ¿ahora es que vamos a comer? Entonces dice, ¡mierda! Bueno, madre, lecturas muy variadas, cuatro libritos, eh, ¿cómo los escoges? Ahorita me contabas que tienes más o menos un método para escoger tus lecturas en el año, ¿cuál es? Eh, el primero, que haya un libro colombiano y generalmente quiero que sea García Márquez, aunque no siempre ha sido así, pero de aquí en adelante sí quiero leer uno de García Márquez, uno de Latinoamérica. En este caso, pues eh, le tocó a Sábado. Tercero, una contemporánea. Y el cuarto, uno de corte psicológico. Bueno, dijiste que cada año quieres seguir leyendo un libro de García Márquez. ¿Cuál es? El año pasado leíste el amor bueno, en los tiempos del cólera en este El Coronel y ¿cuál es el del próximo año? El Otoño del Patriarca. Eh, es también muy interesante. Ya he sabido que es un libro que la lectura es corrida, eh, no tiene capítulos, pero va a ser un reto para mí. Sí, un libro muy retador, muy interesante, que por cierto, mamá, tienes que leerlo entre enero y febrero, porque en marzo lo leo yo con el club de lectura. Así que, mami, tienes dos mesitos para leerlo. Y para que te unas si quieres al club, ¿cómo no? Ah, está bien. Bueno, Ma, ¿cuál fue tu libro favorito definitivo de este año? Bueno, Los cinco lenguajes del amor, porque llegó en un momento especial de mi vida, porque aclaré muchísimas cosas de las que he vivido en el trayecto de la vida, porque lo aconsejaría a otras personas como en otros momentos de estos videos lo he dicho que aconsejo un libro, este sería mi consejo para este año. Y porque es muy fácil de leer, es un lenguaje demasiado sencillo en mi cotidiano. Bueno, madre, entonces te deseo muy buena lectura el próximo año con estos libros, no sé si tienes algo más que decir. Sí, claro, que sigan a Luis Miguel en el Instante Literario, en el Club de Literatura, que se esfuerza mucho para que ustedes tengan muy buenos contenidos, para enamorarlos de la literatura, igual que me enamora a mí. Bueno, madre, muchas gracias. Entonces, nosotros nos vemos el próximo año, mami, tú. En los videos de las mejores lecturas de 2023. Y nosotros nos vemos en un próximo video. Buena lectura. Chao.